Cuando, ...cuando comenzamos, porque hoy más o menos 20 horas es el límite para la presentación de can, candidatos para las elecciones de 14 de mayo. Hay detalles que por ahí uno los pasa por alto, que uno necesita entender para saber dónde estamos parados cuando hablamos de elecciones, cuando hablamos de junta electoral. Para eso está nuestro, eh, ya, eh, ya casi sigo columna, ¿no? casi compañero, vocero de la junta electoral, Carlos Amaya, que está acá amablemente con nosotros. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo está la audiencia? Buen día, ¿eh? Bien, acá está. casi, viste, te, te menciono como una columna, ¿no? Como para que nos ayude siempre con todo lo que tenga que ver con la parte electoral. Sí, Como no, no hay ningún problema. Carlos, bueno, ¿hoy es el límite? Bueno, hoy es el límite para dos cosas que son muy importantes. Eh, el registro de los candidatos de cada uno de los frentes y de los partidos políticos de la provincia, el límite son las 20 horas de hoy para registrar los listados y además para registrar los acuerdos de acoples de este sistema que hay en la provincia por el cual un determinado partido puede apoyar las candidaturas de, eh, la, de otro partido para determinados cargos y llevar una lista propia para los restantes cargos. Bien, ¿hoy ese límite entonces? Esto después se revisa que todo esté en orden efectivamente, si bien se recibe toda la documentación, hoy lo que ocurre esto se da en dos pasos, digamos ¿Por qué? Porque la Junta Electoral ha habilitado un uh, sistema de gestión electoral a través de la página web electoraltucuman.gov.ar donde los apoderados de los frentes y de los partidos políticos han ido registrando ya los uh, candidatos que eh, van a presentar y lo que deben hacer hoy es verificarse que eso esté hecho y además presentar la documentación respaldatoria de que cumplen con los requisitos para ser eh, candidato a cada uno de los cargos. Uh -huh. O sea que tienen que presentar todo esto para poder formar parte de la lista. Hoy, o sea que a partir... Exacto, la presentación sí. se hace en dos lugares diferentes. Sí. En la sede de la Junta Electoral de Mendoza 1050 se presentan las listas de candidatos uh -huh. y en la sede central de la Junta Electoral en la Madrid 661 se presentan los, la documentación de los acoples. Bien, siempre estamos hablando de los candidatos, quienes quieren ser Exacto. Eh, el votante. Exacto. El votante es muy diferente el tema el no votante, el votante y, y la los votantes y las votantes sí. ya están incluidos en el padrón definitivo, ya no hay posibilidades de hacer cambios mm. y pueden consultarlo en la página electoral tucuman.gov.ar donde están por el momento los datos personales. Mm. Se está aprobando el plan de ubicación de mesas y de escuelas y en cuanto eso esté aprobado y listo, se lo va a subir a los datos completos, es decir, a partir de ese momento los electores o las electoras van a poder consultar no solo si están bien incluidos los datos personales sino también dónde votan. Lo que va a ser hoy, Carlos, ¿no? vos que tenés más experiencia con respecto a, a, al armado de lista, digo, uno dice 20 horas es el límite, pero yo me imagino lo que va a ser estas direcciones que marcás vos hasta último momento. Sí, hasta último momento, pero no se supera de las 20 horas, sí, eh, hay eh, relativamente pocas presentaciones hechas hasta el momento, y como es costumbre, seguramente va a haber mucho trabajo de último momento, porque la negociación va a ser febril hoy, sí. entre los diferentes partidos y los frentes electorales, ¿no? Claro, tal cual. Es, esto sucede todas las todas las elecciones. Bueno, y estaremos, Exactamente. estaremos atentos entonces qué es lo que suceda hoy, eh, a ver quién quién pega el grito eh, cuando falten algunas cuestiones, que tuvieron todo un tiempo, ¿no? Porque cuando se abrió Así esto es. de, de poder presentar todo? Sí, sí. Ya está, ya está habilitado desde hace varios días, claro. pero como te digo, hasta ahora son relativamente pocas las presentaciones hechas de, de completas. Digamos. Claro, todo, todo lo último, Carlos. Todo para lo último, así que bueno, van a tener una, una muy buena jornada. Estaremos molestándote porque estoy seguro, yo tengo, tengo no sé, la sensación de que van a pegar el grito algunos cuando falten algunos papeles que tienen que siempre presentar todo en regla. Si no va a ser imposible participar de sí, la elección. Sí, sí, pero lamentablemente, bueno, esto suele ocurrir, uh -huh. pero bueno, el sistema está planificado para que, por ejemplo, a las 20 horas el sistema de gestión electoral tierra, cualquier lista esté como esté. Si okay. está hasta la mitad, estará hasta la mitad, así que eh, sirva esto de incentivo a todos los apoderados y sus equipos para que comiencen temprano con uh -huh. la carga de este material para no tener problemas después sobre la hora de cierre Claro, Carlos, ¿y tendremos este cierre final cuándo? ¿Cuándo tendremos las listas ya finales? El 19, uh -huh. el 19 de este mes la Junta Electoral emite una resolución en la que da por oficializados los cargos que han eh, que han sido aprobados, que reúnen todas las características como para ser candidatos en las en las listas partidarias. Perfecto. Ahí estamos con Carlos Amaya sacándonos todas las dudas. Bueno, estaremos molestándote seguramente, Carlos, porque va a ser, va a ser un mes de mucho trabajo. Hoy es 12 hasta el 14, madre Así mía. Es. Así es. Te así es, pero no, para mí no es molestia esta mi tarea, así que con todo gusto, cuando necesiten, les doy toda la información. Te mandamos un abrazo grande y gracias por tu tiempo. Por favor, gracias a ustedes. ahí estaban.